Hello, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. Chicos, tenemos el evento de Halloween, claro que sí. El evento Cancelated, el año pasado que fue cancelado. Y le hemos dado unos buenos chirlos ahí a Wargaming, lamentablemente porque no lo hizo en aquella ocasión. Pero esta ocasión sí va a estar nuestro querido Halloween, bien. Eh, que va a estar inexplorado en Mirni 13. Mm. Este nuevo mapa que, la verdad, que el video está muy, muy bueno. O sea, tiene tipo, parece una cinemática zarpado. Eh, así que si pueden véanlo, les voy a estar dejando el link igualmente aquí abajo en la description para que lo puedan, lo puedan ver y analizar. ¿Cuándo comienza el evento? El 25 de octubre, bien. Entonces quedan algo así como unos 10 días más o menos. Creo que estamos a 16, con lo cual eh, quedan exactamente unos 9 días más o menos. Eh, para que comience. Luego tenemos que decir que finaliza el 8 de noviembre, ¿ok? Entonces, informes clasificados del Departamento del Ejército. Ubicación del incidente: Mirni 13. El sargento explorador de reconocimiento. Debo informarle que se han dado una emergencia grave en Mirni 13, un pueblo petrolero donde se avistaron varias anomalías debido al creciente caos en Mirni 13. Se ordenó la evacuación del pueblo y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, eh, esto es como la antesala, ¿bien? Como tratando de ambientarnos un poco lo que tiene que ver con el. Con el evento en sí. Podemos analizar ya, ir viendo el mapa. Eh, el cual parece que va a estar bueno. Tiene que ver con esta Mirni 13. Este pueblo petrolero. ¿Y qué podemos decir? Eh, bueno, esto también tiene que ver con lo mismo. Eh, objetos esféricos. Esto es lo que, lo que vieron, ¿bien? Eh, el erizo, que es básicamente la tira El Arlequín o el Arkelín. Creo que es más o menos esa. El objeto 008R alias Conejo, vehículos de combate ligeros que tienen rastros del efecto anómalo. Para déjame ver esto que es. Objetos esféricos negros y autopropulsados, equipados con pinchos que se asemejan a minas marinas. Tienen un comportamiento inestable y pueden atacar en, en grupos y en solitario. A pesar de estar desarmados, explotan al impactar con... es, es la ola del Arleguín. No eh, el comportamiento que potencialmente indica Defectos en los sistemas de combustible o lubricación Todos los intentos de capturar una máquina en funcionamiento Fueron en vano El guardián es un Churchill eh, Tanques pesados y medianos En batalla atacarán en grupos Mientras más grande es el grupo Más agresivo será su comportamiento Usan tácticas bastante primitivas Y por esta razón son bastante predecibles en el campo de batalla Suponen una amenaza cuando se mueven Bajo las órdenes de un vehículo de mando De un tipo desconocido que tipo Un panther pareciera, ¿no? Una cosa así Vehículo de combate enemigo extremadamente peligroso Resalta por su tamaño Y por su espectacular capacidad de supervivencia O sea, de tener 5000 puntos de vida Está bien protegido Y solo se puede dañar golpeándolo En ciertas zonas vulnerables O sea, que no le podés tirar así el boleo Tienes que darle en ciertas zonas Se han visto cazadores moviéndose en grupos de 3 ¡Wow! Eran extremadamente persistentes Y perseguían a su objetivo hasta destruirlo un doble cañón, mami pocos exploradores sobrevivieron al encuentro con este tanque las historias son vagas y a menudo contradictorias algunos dicen que el vehículo es más grande que un edificio de cuatro pisos otros dicen que el vehículo de combate está cubierto por una niebla rojiza que impide que alguien calcule su tamaño se supone que el tanque tiene dos cañones los inmortales que sería este tanque, eh, tienen un nivel de blindaje tan duro que hasta ahora nadie ha logrado penetrarlo. Sus cañones eh, infligen una cantidad tremenda de daño. Los chasis de los tanques que se opusieron a este enemigo quedaron irreconocibles. Cuando se detecta un inmortal hay que retirarse de inmediato. Luchar contra él es inútil. In, in, inútil, ni lo entienden. Bien, eso es para... A veces que nosotros nos, en los eventos nos hostigamos a luchar contra el más fuerte y darle... Y da no puedes listo. Te das media vuelta y te vas. Adiós. Eh, el mosquito. Vehículos de combate inmóviles, pero muy agresivos. Atrapados en el suelo hasta las torretas, eh, atacan a todos los objetivos móviles que tienen a su rango de visión de forma instantánea e infligen una cantidad de daño devastadora gracias a cañones poderosos e incre increíblemente precisos. Mm, qué miedo me da. Eh, es recomendable flanquearlos o atacarlos de atrás con el mayor de los cuidados. Y sí, porque al no poder girar el chasis va a estar girando la torreta, pero. A ver, los cambios de terreno eh, cesaron en cuanto a los niveles de radiación se estabilizaron, nos dirigimos a 2013 para llevar a cabo la... Inmediatamente después de llegar al pueblo, nuestro pelotón se topó con una serie de anomalías inexplicables. El entorno empezó a cambiar repentinamente ante nuestros ojos, parecía que nos estábamos desplegando a través de distintas dimensiones temporales, y que cada una de ellas nos guiaba hacia una nueva. Tras completar tareas en todas las... o sea, ya te está diciendo como que va a haber diferentes dimensiones, nos acercamos lenta pero inexorablemente a nuestro objetivo final. Nos desplazamos hacia Mirne 13 con un pelotón de tanques protegido contra la radiación electromagnética. Que creo que era un poco lo que tenía la guaflera, ¿no? La 110. Eh, los vehículos estaban equipados y mejorados para resistir las condiciones extremas en las que debíamos operar. También nos acompañó un científico que realizó estudios adicionales sobre el entorno. Los primeros exploradores en adentrarse en Mirne 13 se enfrentaron a objetos blindados sobrenaturales que jamás antes habían visto. Solo unos pocos exploradores de la unidad lograron sobrevivir debido a los niveles apabullantes de radiación no lograron capturar imágenes de los vehículos hostiles, de momento todo lo que tenemos son esbozos de uno de nuestros supervivientes con descripciones breves e intangibles lea estos materiales, bueno lo que vimos recién um... Por desgracia toda la información que tengo por ahora, nuestro pelotón se dirige, bueno como un poco de misterio también tratan de ponerle, eh, se supone que está ambientado, no sé si será el mismo mapa, pero tiene que ver algo seguramente con lo que estuvieron haciendo años anteriores, o por lo menos con el mapa que pensaban hacer con Kojima, si no mal recuerdo, con Hideo Kojima, eh, que para aquellos que no sepan creo que es uno de los desarrolladores del Silent Hill, entonces el chabón en lo que tiene que ver con Halloween o Terror sabe. Bueno, eh, nada chicos, habrá que lucharla, habrá que pelear, por el momento lo que tenemos es eso, se van a venir eh, cosas raras, tenemos un poquito de, de, de, de, de estos bichos que nos van a estar apareciendo, el mosquito, eh, el inmortal, que ya sabes que no tenés que pelear, el cazador que tiene mucho cuidado porque tiene muchos puntos de vida, el guardián y eh, el conejo, y junto a todo esto el erizo, estas bolas que lanzan los... Uh, los arlequines, básicamente, ¿no? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios qué piensan de, de, de este evento que se viene, ¿no? De este Halloween, si lo estaban esperando, si no lo estaban esperando, si no le interesa, si les interesa. Eh, y fíjense, mira que de hecho son los T55, ¿no? Pareciera. Son los T55 de la. de la guaflera, ¿no? Pareciera. Con los cositos atrás y todo eso, electromagnéticos. Por eso volvemos a, otra vez a tocar el tema de electromagnetismo. Uh, y mira lo que es el ese doble cañón, chabón Es hiper gigante, o sea Ya te dice que no lo vas a poder penetrar O sea, no sean cabeza dura de em enfrentarse al chabón Y morir, o se dan la media vuelta y se van Bueno, eso, déjenme en los comentarios Qué piensan ustedes, cómo lo ven, si les gusta Si no les gusta, y eh, si lo esperaban O la verdad que no les interesa nada, no les cambia la vida En nada, en lo más mínimo, eso, todo eso Quiero saberlo porque voy a estar respondiendo a todos sus comentarios Seguramente, como siempre lo hago Bueno chicos, muchísimas gracias Otra cosa también les voy a estar diciendo para que vayan ya sabiendo que seguramente vamos a estar abriendo como una especie de escuela de formación, universidad de tanques o algo por el estilo eh, todavía no les puedo dar mucha información sí tiro así un par de tips pero prontito se va a venir así que bueno, eso también es otro proyecto que estamos formando junto con la página web tenemos que hacer un montón de, de, de cosas antes de lanzarla pero, pero sí quiero que sepan y que estén atentos para aquellos que quieran mejorar el juego que quieran hacerlo eh, de manera más precisa, formal, con datos Asistiendo a una clase real y, y bueno, eso Pero eso va a ser más adelante Por el momento, déjenme en los comentarios, déjenme ese like Suscríbanse al canal y nos vemos En la próxima Chau chau, tanquistas